Si recuerdas el video de qué es Plannerly, sabrás que este módulo permite a los miembros marcar las actividades en las cuales se están trabajando o las que ya están listas para verificación, por ejemplo. En este video entonces veremos cómo los equipos pueden hacer seguimiento a las actividades que se les asignó en el módulo calendario. Sin más que decir, vamos a darle. Ok, cuando vamos al módulo de seguimiento vemos esto, un esquema de seguimiento tipo Kanban. ¿Te acuerdas que en el video de introducción a la serie te dije que Plannerly tenía una filosofía Lean? Pues esto hace parte de eso. El seguimiento de actividades en Kanban es supremamente visual y además es muy sencillo. Entonces lo que tenemos acá son tres secciones por defecto. Las tareas asignadas en los módulos anteriores y dos secciones para decir si una tarea está lista para ser revisada y si la tarea ya ha sido verificada. La sección de tareas y la sección de verificado siempre están presentes y no se pueden borrar, mientras que cualquier otra sección intermedia se puede crear o se puede eliminar sin problemas. Por ejemplo, en mi caso me interesa saber en qué está trabajando mi equipo. Para eso les voy a habilitar una nueva sección de tareas en progreso, con un color naranja, por ejemplo. Y lo voy a poner a antes de listo para verificar, pues porque obviamente tiene más sentido. También podemos cambiar el nombre de la sección. Por ejemplo, esto dice To Do, pero mejor lo voy a poner tareas. Y a esta le voy a poner listo para verificación. Perfecto. Ahora, esto lo podemos dejar perfectamente así sin ningún problema, pero normalmente es una buena idea tener en cuenta que durante el proceso de verificación de una tarea puede ser que esté todo perfecto, con lo cual la tarea pasaría a ser verificada, pero también puede ser que haya errores, advertencias o comentarios en la tarea por parte del revisor. Para eso voy a habilitar una nueva sección de tareas con problemas. La forma en la cual pensé esto es que los responsables de las tareas utilicen las secciones en progreso y listo para verificación, mientras que los revisores, que pueden ser los coordinadores BIM o los BIM Managers, utilicen la sección con problemas y verificado. Ok, cambiando de usuario el perfil de Edward González, él puede ver todas las tareas del proyecto. Eso puede estar bien para un revisor que le está haciendo seguimiento general al proyecto, pero para un usuario como Edward que tiene unas actividades específicas es muy poco práctico. La ventaja es que se puede filtrar el Kanban sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso, Edward únicamente quiere ver sus tareas. Por ahora, él tiene asignadas dos tareas, que son la configuración del modelo arquitectónico y modelar las losas. Tiene mucho sentido que lo primero sea iniciar con la configuración del modelo, no solo porque es necesario para hacer todas las otras cosas, sino también porque es una tarea que debe estar lista dentro de un día. O sea que, Edward ha a hacer la tarea. Para eso, el que tiene los permisos de edición Puede arrastrar su tarea de configuración A la sección de actividades en progreso Con eso, el resto de personas de proyecto Como yo por ejemplo Nos damos cuenta que Edward inició con la configuración del modelo Viéndolo bien, me quedó como parecido El color de las tareas en progreso Y las tareas con problemas, no Mejor lo va a poner amarillito a las tareas en progreso Listo, ahora Si hacemos clic en la actividad de Edward, nos sale la misma información de siempre y este dato de estatus ya está actualizado, que era lo último que nos faltaba por ver de esta configuración. Nuevamente, los módulos de Plannerly están conectados eso quiere decir que otro miembro del equipo, como María Rosell, por ejemplo, puede cambiar el estatus de las actividades desde el módulo de alcance o calendario y el cambio se verá reflejado en este módulo de seguimiento. Por ejemplo, ella puede decir que delito de diseño preliminar ya inició con el modelado de muros exteriores, entonces cambia el estatus en la configuración de tareas a en progreso y si ella va nuevamente al módulo de seguimiento, el Kanban está actualizado. Ahora, algo que Plannerly igualmente permite hacer es crear actividades que no estén ni en el módulo alcance ni en el módulo calendario Y su configuración sería exactamente igual a lo que ya vimos en módulos anteriores Hablando de módulos pasados, ¿te acuerdas lo de los hitos? Bueno, pues debes de tener en cuenta que este es el Kanban para el hito del diseño preliminar Si cambiamos el hito, el Kanban es diferente porque las tareas son diferentes y sus requisitos también de aquí en adelante ya es cuestión de ir cambiando las actividades en el Kanban según el estatus en el cual se encuentren y eso es pues para que el resto del equipo de trabajo sepan que se está trabajando o que está listo para ser verificado. Ahora para finalizar desde el punto de vista de un revisor ya es hora de empezar a chequear las listas de verificación y los requisitos de información que se hicieron para las actividades en los módulos anteriores Eso toca hacerlo a partir de los modelos o al menos es la idea y tenemos dos opciones Podemos abrir la tarea que queremos verificar e ir cambiando entre Plannerly y el software de revisión o podemos hacerlo todo directamente desde Plannerly con el módulo verificar Pero eso es tema para otro video